Nosotros ahora en este segmento de noticias, agradeciendo la sintonía a todas las personas que están a través del canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición. En los Estados Unidos, el 10 14 de Óptimos Cable, Canal América, gracias por su sintonía. Y el globo terráqueo que está conectado a través de Telenor.com. Esto es el toque del mediodía, yo soy su primo Roberto Neris. Miren, alarmante lo que está ahora mismo en la sociedad dominicana, luego de que las autoridades del Ministerio de Salud Pública han confirmado que se presenta el primer caso importado de coronavirus. Eh, ya muchos dominicanos, señores, esto es increíble, la mascarilla ya está la gente comprándola por docena. Entonces, tenemos que llevarnos de las autoridades sobre los consejos que dan sobre esta enfermedad o este virus. No es que tenemos que descuidarnos, pero tampoco debemos de alocarnos. El coronavirus es una influencia como una gripe cualquiera, lo único que no hay todavía es eh, un antivirus que pueda con, contrarrestar los efectos eh, eh, y la pro, propensidad de quitarte la vida. Entonces, miren ahí que es una crítica que yo le hago a las autoridades. P ponme la imagen, señor director, del italiano, del italiano, miren, eh, aquí todo un chiste, el italiano de una vez lo grabó a alguien mandando saludos, pero oigan este dato, este dato, ese señor llegó al país, fue recibido por las autoridades de migración normal, como cualquier turista, estuvo en contacto, en, eh, estuvo en algunos centros de salud y todo eso sin ningún tipo de protección. O sea, que fácilmente ya el virus, por eso es eh, eh, que la Organización Mundial de la Salud ha llamado a la alerta, porque es fácil de la propagación del virus. No porque sea tan letal como otras enfermedades. Recuerden que la tasa de mortalidad del coronavirus está entre 1.5 y un 2%. O sea, que de 100 personas que adquieran este virus, quizás una o dos o tres personas pueden morir, pero se puede recuperar al 100% si se anda a tiempo con los tratamientos indicados. Lo que tenemos que tomar la medida de precaución, lavarnos mucho las manos, si usted tiene gripe, si usted se siente algún síntoma de fiebre, dolor del cuerpo, acuda a su médico y automáticamente póngase una mascarilla, ojo, la mascarilla es para el que tenga el virus, no solamente el coronavirus, hasta una gripe que usted tenga, es bueno que usted se tape, porque de esa forma usted evita infectar a los demás. O sea, si usted no tiene el virus, usted no tiene por qué tener la mascarilla. La mascarilla, para que tengan una idea, esa mascarilla que utilizan los médicos para la sala de operaciones de cirugía, no son 100% confiables. O sea, no es que decir que porque usted tenga eso, el virus no se le va a no se puede contagiar, es un virus que se esparce fácilmente en el aire, eh, dura un, un, un tiempo eh, vivo, por ejemplo, usted topa aquí este cristal, esta mesa y, el, y si usted tiene el virus y usted se ha eh, la mano, usted se la ha pasado por la boca, por la nariz, ya con el virus, pues puede alojarse ahí eh, unas cuantas horas. En ambiente eh, controlado, o sea, en el frío, el virus, como el virus de la gripe, eh, es más propenso a durar más, que, que en, en, en, en temperaturas no controladas, que haya, haya mucho calor, el virus no, eh, no, no dura tanto eh, vivo. Entonces, lo que hay que tener todas las precauciones, no nos podemos poner locos, el mundo sigue igualito, con coronavirus y sin coronavirus. Ahora, no se dejen desinformar, porque todo en este jodido país lo quieren politizar, ya están diciendo que el coronavirus es para que no se den las elecciones del 15, de ahora. O sea, hay gente, hay gente llamando que, que, que, que no van a ir a trabajar. No, pero de por Dios, de por, vaya a votar, óigame, vaya a votar. <coughs> si usted es infectado, eh, tosito, sí, cuidado. ¿Eh? No, pero Veloz tiene un miedo, Dios mío, como el señor. Esa es la primera que le va a dar el coronavirus. Entonces, miren, eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, de que no tengan esa, ese pánico, sí hay que tener, hay que tener eh, algún tipo de controles. Ahora bien, aquí en San Francisco de Macorís, sí hubo un caso eh, de meningosemia que es una bacteria que sí mata rápido, entonces eso sí es peligroso y eso sí hay que automáticamente en el hogar o el centro de salud que esté este virus o esta bacteria, mejor dicho, perdón, esta bacteria, ahí sí hay que andar rápido, ahí sí hay que andar rápido. Vamos a escuchar estas declaraciones eh, de algunos testigos de una pareja de esposos que fallecieron eh, en un centro de salud, tengo entendido que en la emergencia del siglo XXI, y su hijo está en cuidados intensivos. Vamos a escuchar, señor director. Sí, temen te ser infectado, pero eh, en realidad ese vino no se pega así. Ese virus que se está mencionando, que se pega... ¿Cuál, cuál virus que se menciona? Eh, Menguicocosemia. Sí, y eso se pega eh, con el contacto físico, cuando uno trabaja con el paciente, le tenuda arriba eh, eh, a través de sudor, pero así en realidad no se le pega a la gente. ¿En realidad ellos estaban bien, estas dos personas? Fue de un momento sí, a otro. de un momento a otro. Ella atendió a su esposa y cayó ella también y los niños cómo están hay uno que está lo tienen interno allá en el la siglo XXI. completa resultado afectada por él está ella que está sana y su hermanito mayor el otro más pequeño que ella él estaba bien en realidad el lunes eh, él se puso medio malo y llegó como a, las, a la una de, de trabajar y nos dijo a nosotros que él estaba malo, pero nosotros no hicimos... ¿Qué se sentía, sentía él? no nos dijo que se sentía, él solamente dijo que él estaba malo. Se acostó, tenía mucha fiebre, pero eh, ya cuando estaba amaneciendo como a las 6, a las 5 de la mañana, eh, mami lo escuchó como que no podía respirar. Y salió cuando mami lo vio así que no podía respirar, mami fue a ver y él estaba tirado en el piso eh, y había estaba lleno de esos fecales y tirado en el piso. Llamamos al 911, lo llevamos, él estaba bien, eh, él estaba hablando con nosotros, estaba delirando un poco eh, y estaba diciendo cosas incoherentes. Pero en realidad estaba bien, nosotros estábamos hablando con él y todo. Pero de un momento a otro se empezó a salirle pinta morada, pequeña pinta morada por el cuerpo. Y cuando le empezó a salir eso, mi mamá eh, entonces llamó. Y lo tuvieron que pasar a, a intensivo. Cuando lo pasaron a intensivo, ahí empezó a, a empeorar. Decían que era una cosa, pero no era eso. Eh, eh, no querían decir lo que era, ya habían pasado un día y no decían lo que era. Y muchas entraban y salían eh, doctores. Y cuando yo entré a verlo, él tenía muchas máquinas y tenía eh, un tubo para respirar porque no podía, se le tapó un riñón, se le taparon los pulmones y todavía no decían por qué era y nada, ahí y empeoró. De, entonces ¿En el caso de tu mamá? igual el... también no porque mi mamá en realidad estaba bien ayer él, él, ella estaba bien pero yo no entiendo qué fue lo que pasó porque ella estaba bien entonces nosotros la llevamos al médico a pasarle un suero porque estaba débil y cuando volvimos a la casa que nos acostamos ella me bueno ahí escuchamos los familiares una hija de las dos personas fallecidas más su hermanito que está eh, en cuidado intensivo esta enfermedad, eh, o sea, si se detecta a tiempo, eh, tiene, tiene, tiene cura. O sea, y la, y la gente puede sobrevivir. Ojalá, yo al principio del programa y reitero que ojalá un ejecutivo del Centro Médico del Siglo XXI nos llame y nos diga realmente lo que pasó, porque hemos escuchado la versión de, de los familiares, pero queremos escuchar una versión oficial de los médicos que estuvieron allí del mismo centro porque la gente está ahora con, con, con este coronavirus y esta cosa. Incluso hubo información que, que era de coronavirus, que había fallecido la persona. Entonces es bueno que el centro médico, mis amigos del centro médico, pues eh, hagan una rueda de prensa o una nota de prensa. Si la hicieron nosotros como medios, no nos hemos informado, entonces es bueno que, que, que nos la hagan llegar si está. Y si no está, es bueno que hagan un informe eh, detallado de lo que sucedió y por qué uh -huh. sucedió.